Hola a todos and welcome to a new Spanish lesson with me. Sebas. In this video we will learn 15 new verbs with termination -ar. I will have to say again that by listening this kind of videos you will never forget the conjugations. Plus we will learn some new vocabulary. Así que empecemos. Dejar, to leave or to let. Yo dejo, tú dejas, él, ella, usted deja. Nosotros, nosotras, dejamos. Vosotros, vosotras, dejáis. Ustedes, ellos, ellas, dejan. Dejo las llaves en el auto. I leave the keys in the car. Dejo las llaves en el auto. I leave the keys in the car. Desear. To wish or to desire. Yo deseo. Tú deseas. Él, ella, usted desea. Nosotros, nosotras, deseamos. Vosotros, vosotras, deseáis. Ustedes, ellos, ellas, desean. Deseamos lo mejor para ti. We wish the best for you. Deseamos lo mejor para ti. We wish the best for you. Usar. To use or to wear. Yo uso. Tú usas. Él, ella, usted usa. Nosotros, nosotras, usamos. Vosotros, vosotras usáis. Ustedes, ellos, ellas usan. Los gemelos usan la misma camisa. The twins wear the same shirt. Los gemelos usan la misma camisa. The twins wear the same shirt. Visitar. To visit. Yo visito. Tú visitas. Él, ella, usted visita. Nosotros, nosotras visitamos. Vosotros, vosotras visitáis. Ustedes, ellos, ellas, visitan. Lorena visita a su abuela. Lorena visits her grandma. Lorena visita a su abuela. Lorena visits her grandma. Tocar, to touch, or to play a musical instrument. Yo toco. Tú tocas. Él, ella, usted toca. Nosotros, nosotras, tocamos. Vosotros, vosotras, tocáis. Ustedes, ellos, ellas, Tocan. Vosotros tocáis la guitarra muy bien You guys play the guitar very good Vosotros tocáis la guitarra muy bien You guys play the guitar very good Pasar, to happen or to pass Yo paso, tú pasas Él, ella, usted pasa Nosotros, nosotras pasamos Vosotros, vosotras pasáis Ustedes, ellos, ellas pasan las cosas pasan por algo. Things happen for a reason. Las cosas pasan por algo. Things happen for a reason. Saludar, to greet. Yo, saludo. Tú, saludas. Él, ella, usted, saluda. Nosotros, nosotras, saludamos. Vosotros, vosotras, saludáis. Ustedes, ellos, ellas, saludan. Saludo a Juan por su cumpleaños. I greet Juan for his birthday. Saludo a Juan por su cumpleaños. I greet Juan for his birthday. Descansar. To rest. Yo descanso. Tú descansas. Él, ella, usted descansa. Nosotros, nosotras descansamos. Vosotros, vosotras descansáis. Ustedes, ellos, ellas descansan. Descansas luego de un largo día. You rest after a long day. Descansas luego de un largo día. You rest after a long day. Llegar. To arrive. Yo llego. Tú llegas. Él, ella, usted llega. Nosotros, nosotras llegamos. Vosotros, vosotras llegáis. Ustedes, ellos, ellas llegan. El vuelo llega a las seis. The flight arrives at six o'clock. El vuelo llega a las seis. The flight arrives at six o'clock. Desayunar. To have breakfast. Yo desayuno. Tú desayunas. Él, ella, usted desayuna. Nosotros, nosotras desayunamos. Vosotros, vosotras desayunáis. Ustedes, ellos, ellas desayunan. Ustedes desayunan juntos. You guys have breakfast together. Ustedes desayunan juntos. You guys have breakfast together. Llegar. To carry or to bring. Yo llevo. Tú llevas. Él, ella, usted lleva. Nosotros, nosotras llevamos. Vosotros, vosotras lleváis. Ustedes, ellos, ellas llevan. Llevamos trago a la fiesta. We bring some drinks to the party. Llevamos trago a la fiesta. We bring some drinks to the party. Tomar. To take. Yo tomo. Tú tomas, él, ella, usted toma, nosotros, nosotras tomamos, vosotros, vosotras tomáis, ustedes, ellos, ellas toman. José toma el bus a las 7. José, take the bus at 7 o'clock. José toma el bus a las 7. José, take the bus at 7 o'clock. Limpiar, to clean. Yo limpio, tú limpias él ella usted limpia nosotros nosotras limpiamos vosotros vosotras limpiáis ustedes ellos ellas limpian María y Juan limpian la casa María and Juan clean the house María y Juan limpian la casa María and Juan clean the house pasear to take a walk or to promenade yo paseo tú paseas él, ella, usted pasea. Nosotros, nosotras paseamos. Vosotros, vosotras paseáis. Ustedes, ellos, ellas pasean. Paseas al perro todas las mañanas. You walk the dog every morning. Paseas al perro todas las mañanas. You walk the dog every morning. Acampar. To camp. Yo acampo. Tú acampas. Él, ella, usted acampa. Nosotros, nosotras acampamos. Vosotros, vosotras acampáis. Ustedes, ellos, ellas acampan. Guillermo acampa en sus vacaciones. Guillermo camps on his vacations. Guillermo acampa en sus vacaciones. Guillermo camps on his vacations. Y bueno, eso es todo por hoy. If you have any question, opinion or recommendation, just leave your comment below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima.